Bueno, ahora estoy eh, a 7 kilómetros de Panticosa y hoy espero de llegar a, a Sallén de Gallego, si, si no pasa nada. La tendinitis que llevo arrastrando este, estos tres días va muchísimo mejor a base de tomo dos ibuprofenos al día y, y estiramientos.